la región de la Araucanía tiene toda la fuerza para emparejar la cancha. Por eso te esperamos para que este 24, 25 26 de octubre te sumes a la colecta de 8.000.